¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, abusados, porque está cayendo un aguacerazo. Entonces, con cuidado, por favor, maneje despacio. Si, si, si va a llegar tarde, ni modo, preferible, ¿no? A un accidente. Pues bienvenidos a los conjurados. Esta, en esta ocasión, me de verdad le agradezco mucho que me haya tomado la llamada Genoveva Huerta. Ella es diputada federal. Eh, fue ex dirigente de Acción Nacional Puebla y actualmente, pues tiene sus aspiraciones para la candidatura a la gubernatura. Claro, todo por Acción Nacional. Eh, ¿Cómo estás, Geno? Querida Erika, muy bien. Te saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Hoy tuvimos. Y mañana es un día importante en México y estamos aquí. Y me da, por supuesto, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y gracias por permitirme que la entrevista sea por teléfono. No, pues sí. Imagínate con tu agenda, pues tiene que ser así. Oye, a ver, Geno, eh, ayer eh, fuiste desde el domingo, ha sido eh, objeto de material informativo, vamos a decirle así a partir de una publicación que tú subiste a tus redes, en donde manifestaste una inconformidad eh, por, por el trato que te está dando el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, eh, eh, eh, tuviste problemas para entrar a un municipio de Tlaola, que, que entiendo es panista, hasta donde yo me quedé el presidente municipal, ¿no? Eh, eh, pues era tu amigo, ¿no? O sea, eh, eh, eran cercanos, pues, ¿no? Eh, y eh, comentas también de que pones en duda eh, esta unión, ¿no? Esta operación cicatriz que se supone que ya está operando en acción nacional. A ver, eh, sí quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que sucedió? Porque bueno, las redes sociales sombreres por su misma naturaleza. Aquí podemos explayarnos un poco más. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cómo es que la policía de, del municipio te escolta la salida? A ver, explícanos y qué crees que, que esté sucediendo? ¿Qué crees que esté pasando? Y otra de las preguntas, obviamente, es qué respuesta, qué posición... ¿Qué ha sabido por parte del de Comité eh, Directivo Estatal del PAN? O sea, ¿qué, qué, ¿qué postura te han dado? ¿Quién te ha dado la cara, mejor dicho? A ver, ¿por dónde quieres empezar, mi querida gente? Pues mira, te voy a contar un poco el contexto de Puebla. Puebla es uno de los estados con mayor militancia eh, panista en todo el país. También, por supuesto, uno de los que tiene mayor número de comités municipales en el país dentro del Partido Acción Nacional. Más o menos son como 104 comités municipales. Y empezó el, el periodo de eh, renovación de dirigen, de dirigencias municipales hace un poco más de un mes y caquito ¿no? Y desde el inicio se empezaron a dar cosas que, o acciones que no corresponden a, a pues la construcción de unidad, porque a varios municipios sin decirles aguabá, es decir, sin llevar el proceso como tenía que ser, los volvieron delegados. Y la característica de estos comités es que eh, son eh, personas afines a sus servidores. Municipios con mucha militancia, como Zacatlán, que eh, lo volvieron delegación, como Beca Rampa, que lo volvieron delegación. Entonces, primero es el primer eh, poquito rojo, ¿no? Luego, cuando se decide el tema de género para los comités municipales, de los 10, 50 son para mujeres, de los cuales la característica en el 90% de los comités es que son afines a su servidora. Es decir, más de 40 de estos municipios es donde su servidora tiene una estructura y tiene amistad con la militante. Claro que al final eso me da mucho gusto, porque lo que estamos buscando es que haya más espacios para las mujeres. Sin embargo, hay una decisión tendenciosa, no en favor de las mujeres, sino en perjuicio de, de nuestro equipo. Y además, pues bueno, comentarte que eh, son tres fines de semana donde se llevaría a cabo la sesión, las sesiones eh, de renovación de comités ya inició este fin de semana. Así es donde la característica es que la, el mayor número de asambleas de municipios son municipios que son afines al, a, la pre, a la actual presidenta ¿no? el segundo fin de semana la mitad son de sus servidores y la otra mitad son de los y el último fin de semana casi prácticamente todos los municipios son de sus servidores ¿y por qué digo esta división? porque me preocupa que ahorita en el primer fin de semana dando incidentes que me parece son pésimas señales para aquel que dice construir la unidad. El día sábado, mi esposo salió por el municipio de Beca Ramza, eh, y resulta que cuando solicitan los militantes copia del acta, simplemente les dicen del acta final que no se las van a entregar. Y entonces cuando salen Irving eh, que llamaba mi esposo, pidiendo el acta el delegado del comité estatal con un vehículo oficial estuvo a punto de atropellar a Irving, y ahí está el video eso fue el sábado, luego llega el domingo, y yo la verdad efectivamente como te comento, eh, o como tú lo comentaste, eh, Jesús Viveros Bovarilla, el presidente municipal reelecto de La Ola, es un amigo personal eh, conozco a su familia he estado en muchísimos eventos y no solo partidistas sino también familiares y por eso pues con mucha tranquilidad me registré hace dos, tres semanas en el municipio sería la asamblea el día domingo yo por supuesto que le aviso al presidente, voy a llegar el domingo a tal hora, si no te preocupes vente para acá, te espero comer muchas gracias Diego, eh, efectivamente él me encuentra en el municipio, yo estaba platicando con un militante, me encuentra en el municipio la Ola es un municipio que está cerca de tres horas y media de atrás. No hay señal. Es un municipio que está eh, rodeado de montañitas y es un municipio pequeño, ¿no? Eh, realmente no son muchas las, las calles y la militancia tampoco es mucha. Entonces me encuentra en su camioneta y me dice: Vente, vámonos a comer. Los voy a invitar unas truchas de huauchinango, porque además es el municipio cercano a huauchinango. Dale, pues vámonos a comer las truchas me lleva ahí a un este, pues una obra en construcción eh, que es una casa, ¿no? Bueno, pero en construcción <risa> Ajá. y ahí empezamos ahí me deja me deja con eh, Jorge Zambrano, que es un particular y con otras personas de mi equipo y pasa como una hora y entonces se acerca el presidente, platicando todo, ¿no? Dije, presidente eh, platiquemos con los militantes ¿no? Y me dice, espérame tantito y espérame tantito. Cuando dan las ¿Qué te gusta? Las 4 y 25 de la tarde, eh, ya estábamos comiendo, nos ofreció truchas de huauchinango, se acerca una señorita y me dice, ¿Puede usted salir? Quiere hablar el presidente con usted. Y me lleva como a pues, afuera, como en el jardín, ¿no? Pero un jardín enorme. Uh -huh. Y me rodean sus hermanos, expresidentes municipales, porque desde hace 15 años ese municipio ha estado en manos de la familia Viveros Bobadillo. Es decir, todos los hermanos han sido presidentes municipales. Me rodean sus hermanos y el presidente municipal, y las palabras textuales de Jesús Viveros es, amiga, discúlpame, me condicionan la candidatura del 2024. Y son instrucciones de Marcos Castro, así tal cual me lo dijo, son instrucciones de Marcos Castro, el que no te demos ningún voto, ni a ti, ni a tu equipo. Te pido por favor, me entiendas y te retires del municipio. Acto seguido, por supuesto que me saco de onda, ¿no? Claro. Y les digo, ¿cómo? Y los hermanos me dicen, así tal cual, uno de los hermanos, sales o te sacamos. Y cuando veo que me acercan dos policías y me hacen la mano así como de, égale, mm. ¿no? Eres de la mano así de hacia adelante, por Ajá. supuesto que yo entiendo. Zambrano, Jorge Zambrano, que es este, mi actor particular del equipo, eh, sale. Y pues nada más, obviamente nosotros entre que no sabíamos prácticamente qué hacer, yo empiezo a caminar, la salida del lugar donde estábamos está a calle y media. Empiezo a caminar y, y le digo, pues ve por la camioneta, la camioneta estaba estacionada donde sería la asamblea, que está ahí como a una calle, como una calle de subidita, ¿no? Y dos policías me escoltan hasta la entrada del municipio. Un, un arquito que está por ahí, me escoltan hasta la entrada del municipio, y ahí me dejan ya esto por supuesto me alcanza Jorge eh, tuvimos que caminar más bueno, eh, con la camioneta avanzar más porque la señal del teléfono llega a, a, digo, como a 20 minutos del de lugar en la carretera no por supuesto entre impotencia eh, enojo y además de verdad muy desilusionada de, de este proceso y lo digo con claridad porque ha sido de manera sistemática eh, la, el obstaculizar, ya te comenté un poco cómo fue que dividieron pero te voy a contar la historia de Marianita de Aguatlán, donde es la líder, donde solo se registró una planilla. Su único pecado es hacer equipo con tu servidora y que en la pasada elección todo el municipio votó por tu servidora y lo que le dijeron palabras sexuales del delegado fue, estás con nosotros o contra nosotros. Y ella lo que dijo fue, pues hubo dos planillas, yo estuve con quien conocía. No le estoy diciendo que no voy a trabajar con ustedes, pero no puedo desconocer la amistad que tengo con Genoviva. Y le dijeron, ah, bueno, si quieres participar, no te vamos a dejar, vamos a volver de tu municipio y vamos a poner a alguien a fin a esta dirigencia. Ella, por supuesto, dijo, bueno, pues yo voy a participar, quiero eh, que los militantes me voten, si quieren que siga yo o ya no quieren que siga. Pidió licencia, hizo toda su documentación. Pero resulta que en el trayecto de Aguatlán, que está en la Mixteca, a Puebla, se pierden documentos y cuando lo valida la comisión organizadora, la desecha porque faltan documentos. Ella ya hizo incluso eh, todo el, el tema ahí formal para quejarse de este hecho ante Marco Cortés, ante las autoridades intrapartidistas. Y de lo mismo te puedo decir de Izúcar de Matamoros, Lupita, que es líder de allá donde la comisión organizadora le empieza a poner pretextos y le dice, ya no puedes ser candidata porque esta es tu, tu tercera ocasión, levantando falso, donde ella, siendo de Izucar, tuvo que acudir a Puebla para decir, eso no es cierto, y entonces pues ya la van a dejar jugar, pero fue después de, un, eh, de sacar un video. De igual forma pasó en Guayapan, y de igual, así como te estoy diciendo, los municipios ya, paseó, ya pasó en la Sierra Negra. En la sierra nororiental, está pasando en todo el estado y la característica es: les dicen, estás conmigo o estás con atrás. Esto, en primero, es súper grave porque esto en nada abona a los intereses que tenemos como partido, que es primero ponerle un alto a Morena. Lo que hoy esta dirigencia adolece es de que. De, creer, de querer construir una unidad. La unidad es de vientos para afuera y si solo con decirlo no se va a construir, se tiene que trabajar. Nuestro partido es un partido eh, con una visión democrática, es decir, pues que dejen jugar, que, que permitan ¿no? y que reconozcan que hay personas que se identifican con algunas otras personas. Pero todos tenemos el mismo objetivo. Yo no pienso igual que la actual dirigencia estatal, pero tengo el mismo objetivo. Quiero que a México y a Puebla les vaya bien. Pero si siguen eh, con esta división hacia abajo, a quien le hacemos daño no es al PAN y no es a Genoveva Huerta. Le están haciendo daño a Puebla porque cada vez son menos las posibilidades de recuperar la gubernatura en el 24. Y digo claramente. Ojalá haya altura de miras, y fue parte de lo que yo dije en mi boletín el domingo, pido que haya altura de miras de esta dirigencia, que no se trata de extinguir aquel que piensa distinto, sino construir con aquel que piensa distinto que también enriquece al partido como nosotros lo hicimos, por lo menos durante los tres años que estuve, siempre hubo oportunidad para todos, tan es así que en el Consejo Estatal había de chile, moli, de manteca y muchos de los problemas que tuve es porque teníamos que cabildear pero, insisto, hoy me parece terrible lo que ya sobrepasó el límite con el domingo, sacarme de un municipio, ah, me sacaron cuatro y media, la asamblea era a las cinco, cuando yo logré tener señal, mando el tweet. y cinco horas después Resulta que salen a decir eh, por parte del comité, eh, el secretario general, que si hubo asamblea, que salí votada. Una asamblea totalmente incierta, una asamblea donde, pues, por lo menos no me dejaron estar y me sacaron con, con policías Y la verdad es terrible, terrible de verdad. No, no le puede pasar a nadie. Y por eso es que hoy, eh, ante la Cámara de Diputados, yo estoy pidiendo que de manera... Eh, eh, expedita, por así decirlo puedan desde la cámara checar qué es lo que está pasando darle seguimiento, investigar y por supuesto sancionar a quien se tenga que sancionar y seguiré, esta es tan solo una de las instancias a las cuales acudiré porque no puede pasar esto no se puede revolver el tema institucional, es decir, del ayuntamiento con un tema intrapartidista y dos, exijo de verdad que haya altura de miras para esta dirigencia. Habemos muchos que pesa, pensamos distinto, es normal, pero esto es lo que enriquece a nuestro partido. De mi parte, cuesta, por supuesto, con esa generosidad, pero yo lo que veo todos los días y de manera sistemática es ponernos el pie. Y así no lo vamos a lograr. Faltan dos fines de semana, falta la eh, Puebla Capital y luego falta la Asamblea Estatal y una Asamblea Nacional. Aquí un punto importante, en la Asamblea Nacional se van a renovar nuestros estatutos, que tanta falta nos hacen, porque la democracia, la vida tiene que ir cambiando. Hoy en la mañana escucho lamentablemente una declaración del secretario general que dice que, que posiblemente incluso me puedan llegar a expulsar. Esto pasaba hace 30 años, no estamos en el pan de hace 30 años, estamos hoy en un pan vivo, en un pan democrático, en, en un pan donde todos pensamos distintos y donde nos tenemos que respetar y nuestras coincidencias tienen que estar por encima del rencor que muchas veces como seres humanos lo, eh, llegamos a tener. Tiene que prevalecer la, la cordura y más en aquel que ostenta un cargo partidista como es la dirigencia estatal. Ellos tienen todavía el doble de carga. A mí me tocó muchas veces poner la otra mejilla y la otra mejilla y la otra mejilla y aguantarme, porque representaba la institución. Ellos también deben de saberlo. No, están, no está hablando el secretario como Marcos Castro. Él representa la institución y tiene que cuidarla tres veces más que todos los demás militantes. ¿Por qué serían los cargos? ¿Cuál sería la queja o la justificación para expulsarte, Genoveva? Pues el temor de no ser beneficiados con la candidatura en el 24, ¿cuál? No lo sé. Pero fue con lo que inició Jesús Vivero. me condicionan la candidatura. Así empezó. Entonces, y no es la primera persona, ya varios me han dicho, es que si estamos contigo no me van a dar la candidatura. Cuando esto? Tampoco es así porque Mar, eh, Marco Cortés ha sido muy claro, en la mesa de negociación van a estar representados los dos grupos va a estar representado con Augusta eh, ese, ese equipo y con tu servidor, no da Huerta, el otro equipo, es decir, en la mesa vamos a estar los dos porque al final nos necesitamos y Marco ha sido muy claro lo ha dicho en público, lo ha dicho en privado nos los ha dicho a las dos, se lo ha dicho a Augusta, Augusta, te gusta o no te guste, van a estar las dos en la mesa en la toma de decisiones y hoy no puede haber certeza de absolutamente nada. Ya lo vimos, hace dos semanas salió Alito a decir que sí. esto era irrompible, que íbamos a ir con todo, nada en contra de México. Y mañana vamos a estar discutiendo una propuesta que ellos mismos ingresaron a la Cámara, donde en lugar de ser cinco años de la militarización, que el único objetivo para sacar a los militares era fortalecer la policía pública, civil... Eh, y, y el PRI lo que propone es que no sean cinco sino que sean nueve los años no hasta Así el 2028 donde los policías estén afuera hoy sin recursos además las, eh, nuestros ayuntamientos y nuestras gubernaturas, nuestros gobernadores sin recursos para invertir en policías, sin recursos para contratar eh, más policías o para su capacitación o para tener patrullas y por supuesto que esto es gravísimo porque, porque no es congruente lo dijimos muy claro, se firmó incluso dentro de las eh, propuestas que nosotros le hicimos a los ciudadanos, fue precisamente esto, cuidar al país, por eso nos aliamos, por eso nos coaligamos, y hoy con profunda tristeza lo digo, y por eso pedimos que los diputados del PRI, los diputados del PRI, que piensen en México más allá, de eh, un partido que voten en contra de la militarización que mañana vamos a estar discutiendo. De ahí sí, sí, sí. que te digo, todo es incierto. Hasta hace dos semanas pues, la alianza iba viento en popa, íbamos a salir los tres, hoy no sabemos qué vaya a pasar. Lo mismo no sabemos qué va a pasar con el tema del género. Es decir, hoy ofrecer certeza para alguien es completamente imposible, ridículo y muy ingenuo quien lo quiera creer. Por eso es que... Yo les pido también a todos los militantes que salgan a ejercer eh, su derecho a votar y a ser votados, aquellos que quieren ser candidatos a presidentes de comités municipales. Tenemos un partido maravilloso lleno de democracia y la democracia se construye todos los días con actos como los que estamos llevando ahorita. De acuerdo. Eh, eh, Genoveva, ¿qué crees que pudiera pasar, obviamente, este... El, como tú bien lo comentas, pues el espectro es completamente incierto, no hay certeza de nada, pero ya hay algunos síntomas. Con base en estos síntomas, ¿cómo ves la alianza pero en Puebla? La construcción de esta alianza en Puebla, de PRI, PAN, PRD, eh, eh, también de la construcción de una posible alianza legislativa, eh, ¿Crees que pudiera peligrar o no? Mira, fíjate que ayer platicando con Marco Cortés, eh, él de entrada, por supuesto que decía que quien te miente una vez, te miente dos, te miente tres veces. Y pidió ahí como la opinión de todos, de saber qué era lo que pensábamos y fue enriqueciendo el discurso con el cual salimos después de la comisión permanente. Y prácticamente la mitad, y, y bueno, ¿cómo va? este Todo el mundo habla de cómo nos fue en la feria, ¿no? Entonces, al ser cerca de 30 personas de distintos estados, pues algunos dijeron, oye, a mí la alianza no me sirvió en nada, al contrario. Otros dicen, oye, yo sin la alianza no hubiera tenido tantos eh, presidentes municipales. Entonces, prácticamente estamos divididos en dos, eh, aquel que la quiere y aquel que no la quiere. Sin embargo, pues Marco tiene en sus manos una gran decisión y una gran responsabilidad. Y lo que dijo fue, bueno, pues pensemos más allá de nuestros partidos, porque al final el objetivo, como te decía, de coaligarnos fue ponerle un alto a Morena, que todos no. los días vemos que, que cada barbaridad que hace es que sigue destrozando el país. Sin embargo, pues también comentaste, sí sería un gran una gran afrenta para el Partido de Acción Nacional el voto el día de mañana. Eh, mucho se va a decidir después de la votación de mañana. No, no de los comentarios de Alito ¿no? que ayer eh, o hoy en la mañana declaró que si rompíamos era nuestra culpa sí. no, no es así fuimos muy claros y te lo acabo de comentar eh, nosotros firmamos una agenda legislativa donde decíamos que nada en contra de eh, aquello que lastima a México hoy estamos viendo cómo esta estrategia de abrazos no balazos esa estrategia de sacar a los militares no está dando resultado porque tiene que ir de la mano de muchas más cosas que hoy no las estamos viendo entonces, mucho se va a decidir mañana mi querida Erika, por eso hay que estar muy atentos porque después de la votación y, y también fue muy claro por eso salió Marco Cortés hace unos días a decir, queda suspendida temporalmente la alianza hasta que el miércoles se vote y sepamos qué fue lo que contestaron los PRIistas. pero también recordemos que somos un partido nacional es decir, las decisiones aunque hay muchas que se pueden tomar en lo local, pues no todo se puede tomar, unas cosas en lo federal y otras en lo local, yo creo que lo que pase a nivel federal, por supuesto que va a repercutir a nivel local fuertemente, y lo digo con profundo, con profundo reconocimiento, hoy tenemos posibilidades rumbo al 24 solo si vamos juntos en Puebla, tenemos que salir y no solo con el PRI, ¿eh? con todos aquellos partidos que quieran algo distinto en Puebla y te lo digo con muchísima transparencia, sí creo y porque lo vimos, ¿no? Hoy tenemos mejor mejores números del Partido de Nacional después de esta alianza en Puebla. Sin embargo, yo soy respetuosa y apoyaré al 100% la decisión que tome Marco Cortés el día de mañana. De acuerdo. Eh, Geno, volviendo a, a el tema, el que eh, viviste en cuanto a que se estás poniendo en duda... La, la, la unión, el respeto y los acuerdos que hay entre ambos grupos en Acción Nacional. Eh, ya comentaste que ante la Cámara ¿no? eh, eh, vas a hacer algunos procedimientos. ¿Qué son exactamente esos procedimientos? Y eh, tengo entendido, me contaron, me dijeron que tuviste una reunión con Marco Cortés, y ahorita tú también lo estás comentando, obviamente por asuntos nacionales y eso, pero eh, eh, me atrevo a pensar que sí le comentaste lo que lo que viviste el domingo en Puebla, eh, eh, él te comentó algo, eh, es decir, qué va a pasar en este caso que tú viviste, y si va a trascender a, a las esferas del de Zen? va a haber alguna queja, ¿Va? ¿Qué, ¿qué vas a hacer, Gen? Sí, el día de ayer en comisión permanente y frente a todos mis compañeros eh, expuse este tema que me parece muy grave. Tuve, por supuesto, la solidaridad de mi coordinador Jorge Romero, por supuesto de Santiago Cril en la mesa. Lo que me dijo fue, in, mándame ya el oficio con el que nosotros vamos a hacer la investigación. Por supuesto que será un exhorto, ¿no?, eh, un tema administrativo que le lleven por parte de la Cámara al Presidente Municipal. De igual forma, juicios ante el Instituto Estatal Electoral y hasta donde toque, porque esto no puede, eh, pues, permitirse. Y de igual forma, lo que tenga que hacerse de manera intrapartidista. Y yo ayer lo comenté, y lo, y lo que le dije a Marco frente a todo la, el Comité Ejecutivo Nacional... Fue que yo no hablaba solamente a mi nombre, sino a nombres, como te decía, de Marianita de Aguatlán, de Lupita de Ituca, de la maestra Gregoria de Huellapan, y la lista fue larga. Y le dije, y esto tan solo son algunas de las cosas que están pasando en Puebla. De manera sistemática, tenemos obstáculos en la vida democrática. Y donde ya fue la gota que derramó el vaso, fue lo que me pasó ayer. Lo okay. narré tal cual como te lo estoy narrando a ti. Ajá. Ok, y por supuesto. Y después, acto seguido, eh, recordemos que también está Augusta dentro de la comisión permanente y ella expuso un poco lo, la narrativa que ellos han tenido hasta ahorita y Marco lo que dijo fue, vamos a, a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, pues yo estaré esperando en, en pr próximos días que se, que se haga algo, ¿no? Sí. Sin embargo, pues bueno, el proceso interno pues sigue y vamos a seguir muy atentos de que este se lleve de la mejor forma. Eh, hasta el momento, ¿alguien te ha dado la cara por parte de eh, el Comité Directivo Estatal? ¿Ha hablado Titi contigo? ¿Ha hablado Marco, Marcos contigo? ¿Alguien? No, y todo lo contrario. Eh, lo que hemos visto, no solo en redes, sino también los propios militantes, han sido eh, descalificaciones por parte de los secretarios, y le digo con toda claridad, de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, del de, de Secretario General, principalmente. Nadie ha hablado conmigo, nadie ha intentado hablar conmigo por parte del Comité Estatal, pero sí he visto estas estas pésimas pésimas señales, como te comento, de en lugar de querer construir, de querer reventar. Pero bueno, eh, aquí estamos, mi querida Erika, a nosotros, o por lo menos a tu servidora, no me asusta vengo de la lucha diaria vengo de una cultura del esfuerzo, todo en mi vida me ha costado muchísimo trabajo estoy acostumbrada a trabajar estoy acostumbrada a que si me caigo una vez me levanto y sigo caminando y conmigo hay un gran equipo de hombres y de mujeres que creen en el Partido Acción Nacional, que creen en la democracia y que nosotros vamos a seguir trabajando y ahora incluso redoblando el paso, amiga, porque con cada una de las cosas que nos hace a nosotros nos anima más tenemos un partido fuerte y por lo menos nosotros vamos a seguir construyendo. Tenemos muchas esperanzas en el 24, en el 27, en el 30, porque aquí vivimos, aquí están nuestros hijos, no nos vamos a ir ni del Estado ni del país, ni mucho menos del partido. Y estoy segura que al pan le va a ir muy bien en las próximas elecciones. Eh, esto sí, te lo voy a tener que preguntar, Geno. Eh, ayer eh, hizo eh, eh, mención de tu caso el gobernador eh, en su mañanera. Y, bueno, él comentó que, que, bueno, se estaban brincando, estaban este eh, soslayando lo, lo, tu derecho, tu fuero, como, como diputada incluso. Entonces, eh, eh, pues, parecería como que te estuviera como defendiendo. O sea, dar esa como impresión. ¿Cuál es tu impresión? ¿Te sorprendió? Pues, mira, por supuesto que me sorprendió. Eh, sin embargo, recordemos que eh, el gobernador fue... Eh, presidente en el Senado por parte del PRD, es decir, conoce los temas legislativos, por supuesto que habló de lo que conoce y lo siguiente que dijo, pues tiene toda la razón, fue un tema coyuntural pero coincido plenamente con él cuando él acusa o bueno, no acusa, cuando él hace mención no de, de la dirigente estatal, pues muchos salieron a atacarlo ¿no? y a defenderla y cuando a mí me atacan yo no recibo la misma sororidad de parte de mi comité estatal y, de, y al contrario, incluso recibo eh, eh, pues persecución por parte de promoción política de la mujer en el Estado. ¿no? Entonces me parece que en el segundo comentario del gobernador tiene toda la razón. ¿Y dónde están las mujeres del PAN? Lo mismo que yo me pregunto. ¿eh? ¿Dónde están todas aquellas diputadas que se rasgaron las vestiduras defendiendo a su presidenta cuando a una de sus compañeras eh, diputadas también me lo hace? Nadie dice nada. Es decir, perdón, creo que sí hay una doble moral. Para uno sí y para otro no. Sí. Entonces, pues ahí coincido completamente con el gobernador y en la primera parte, como te digo, pues tiene la experiencia legislativa. De acuerdo. Eh, eh, Genoveva, ¿cómo ves eh, la, la situación que ya se está viviendo en el comité directivo municipal de aquí? Obviamente de la capital estoy hablando, obviamente. Eh, eh, hay una renovación, como bien lo mencionas, de los comités municipales de acción nacional. Esto es en todo el estado. Pero aquí en Puebla ya se inscribió una, una planilla para competir a Jesús Saldívar, que pues es ya casi casi honorario, ¿no? Ya tiene mucho, mucho tiempo en el, en el comité, se eh, él quiere reelegirse y ya hay una planilla. Y, bueno, quienes dirigen esta planilla, pues es eh, eh, Lalo Morales y eh, Lupita Leal. Y Lupita Leal, bueno, es parte de, de, de tu equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este esquema? Eh, ¿Va a haber ahí otro eh, eh, choque de trenes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esto, dado este antecedente que tú ya viviste? Lo primero es que Jesús Saliva está en todo su derecho de reelegirse, forma parte de nuestros estatutos, insisto, tiene todo el derecho de reelegirse. Y de parte de Lucita, una aspiración legítima que a mí me da muchísimo gusto, Por primera porque es una mujer aguerrida, una mujer que no le da miedo eh, absolutamente nada, es una mujer valiente, cosa que hoy necesitamos, ¿eh? mujeres y hombres, por supuesto, ¿eh? que no les dé miedo levantar la voz que no eh, quieran eh, pactar antes de, de defender ¿no? O, por ¿no? o por un por una, por un interés personal pactar, no No para nada hay que salir y ganarnos eh, ganar en este tema democrático digo, el partido tiene los esquemas y me da mucho gusto que Lupita haya levantado la mano que de igual forma que Jesús haya levantado la mano eh, también habla de que tenemos un partido vivo, imagínate que nadie hubiera querido participar, ahí sí que tristeza que sí, claro. pasa en otros estados y en otros municipios de ¿eh? donde nadie quiere participar, aquí me da mucho gusto que haya dos perfiles que estén levantando la mano, por supuesto que a Lupita la conozco muy bien me da mucho gusto y cuenta con todo mi apoyo y el de mi equipo para, para sacar adelante esto, como te decía rumbo al 2024, estamos hombres y mujeres valientes acerca de si va a ser un choque de trenes o no pues bueno, yo ayer se registraron, me comentan que ya hubo algunos incidentes en el tema del registro, yo les doy el voto de confianza de que estas dos semanas pues sean tranquilas, por supuesto todo en el marco del respeto, siempre tiene que ser así. Y bueno, insisto, doy mi voto de confianza, pero vamos a estar muy atentos, porque después de las cosas que hemos visto en el interior del Estado, no me gustaría que se repitieran en el municipio de Puebla. Y insisto, me da mucho gusto por parte de Lupita, la vamos a estar apoyando, es una mujer chingona, valiente, que hoy más que nunca se necesita, mi querida amiga, porque no podemos tener personas en, en puestos que estén calladas, necesitamos, necesitamos personas que señalen, que propongan, y Lupita coincide con todas estas características de acuerdo eh, te comento eh, que nos están ahorita eh, viendo eh, Carla Leiva, Rox González Faustino Reyes, Alejandro Chicotencal Sánchez, Oscar Viveros, Irvin Vargas saludos Irvin Jaime Doria Sánchez Jorge Alejandro Valencia Ávila, eh, Roberto Orea, Jorge Tochiwitl. Eh, Leti Tenorio, Luis Pacheco, Jorge Rivera, Carmen Llanos, Araceli Jiménez, eh, Rox te dice saludos, diputada Genoveva, Gilberto Vázquez. Exactamente aquí en Zacatlán, así fue lo que eh, vivieron, lo, lo que vivieron y que lo convirtieron en una delegación. Eh, José Hernández, saludos, diputada. Te dice Rosario Contreras, Lara, también te está mandando eh, saludos y dice todo el respaldo. Eh, Gilberto Vázquez dice: Ahora los destinos del Comité Directivo Municipal de Zacatlán se eh, dirigen eh, de legalitos desde Altonanza. Ay, no, ahí sí no lo no, no entendí. Dice, y todo apunta que parece que habrá asamblea municipal, comenta. Eh, Juan Pablo Tomé, Samantha Tolama, eh, Gilberto Loera, Fabi Gómez, eh, José Miguel López, Norma Angélica Ramírez, eh, José Alejandro, Irán Sharum eh, Mauro Nava, Miguel García, Enrique Toski Eliseo Braulio Sayas nos está viendo. Hernández, Hernández, Gabriela Castelán, Gloria Ramírez, eh, Rojas Miriam, Iván Rafael Ruiz, Yolanda Rodríguez, Alicia Arriaga, Rosy Hernández, Karina Chávez, René Moreno, José Luis Galindo, Mariana Juárez, Patricia Villegas, eh, Julio Antonio también nos está viendo y dice... Eh, eh, Rosario, también eh, te, te dice, te está mandando saludos, eh, Jorge Rivera, saludos, diputada, tiene todo mi respaldo y mi apoyo, Gilberto Vázquez, es cierto lo que dices, estimada Genoveva Huerta, así lo manejan, como tal, a mí me lo han dicho claramente, eres gente de Genoveva Huerta, y pone así un emoji de enojado. Eliseo comenta, saludos a los conjurados con Erika Rivero, gracias Eliseo, dice excelente programa, así como para la diputada Genoveva Huerta, le deseo el mejor de los éxitos en sus actividades, reciba un fuerte abrazo desde Acatzingo, te está diciendo. Eh, Gilberto Vázquez comenta, dice si te quieren expulsar a ti, que empiecen con alguna de su gente que se fueron a apoyar a Morena, te está comentando Gilberto. Eh, Fabián eh, Cifuentes dice, saludos diputada e, e Irán también dice, saludos estimada diputada dice, total respaldo para usted y en todo lo que venga y Fabián continúa, eres una demócrata, vamos a seguir dando la batalla Gilberto comenta, es bueno saber estos datos de los acontecimientos que te pasan, estimada amiga Yolanda Rodríguez, saludos desde Tehuacán, Gilberto vuelve a comentar Dice, están soberbios, estamos, eh, eh, Genoveva, eh, finalmente, ¿con, con qué eh, sabor te quedas? ¿Cuáles son las próximas acciones que tú vas a hacer? Ya nos comentaste en el aspecto eh, legal y por parte también dentro de tu partido, siguiendo los reglamentos y los estatutos, pero... Eh, eh, ¿qué, eh, vas a seguir saliendo al interior eh, eh, o sea, porque pues ya sabes cómo está la situación de, así como de ríspida eh, eh, ¿vas, vas a seguir tu camino vas a, a hacer un alto en el camino ¿qué es lo que viene para ti? Primero agradecerles a todas y a todos los que nos están escuchando, algunos por apoyo otros por morbo, <risa> pero me da muchísimo gusto que haya tantas personas escuchando y escribiendo, y a todos muchísimas gracias, e insisto también a ti mi querida Erika por abrirme los espacios y como te lo comenté, venimos de la cultura del esfuerzo, a nosotros no nos van a intimidar, todo lo contrario nos animan a seguirle y a redoblar esfuerzos porque yo sí creo en la democracia en el PAN y la vamos a cuidar, porque también hay que cuidarla, y estamos saliendo y vamos a seguir saliendo, y este fin de semana... Obviamente ya después de todo lo que pasó este fin de semana, pues ya vamos doblemente preparados, ya con medios de comunicación, ya con más observadores, ya involucrando a más personas, entre todos vamos a construir la democracia en el pan a quien no le guste y a quien le guste, la vamos a construir. Y por supuesto también agradecerle a los abogados que han estado muy atentos ahí y por supuesto la disponibilidad del Comité Ejecutivo Nacional para escuchar a todos, ¿Eh? No solo a una parte, sino escuchar a todos. Y como te digo, vamos a seguir construyendo. Queremos un 2024 donde tengamos una mejor, una mejor ciudad y un mejor estado y un mejor país. Y, es, y nosotros, por lo menos tu servidora confía en el PAN, y vamos a darle con todo, mi querida amiga. De acuerdo. Dice eh, que eh, te están diciendo acá que, que no te dejes. Este Julio Antonio dice: Saludos, Erika, que los panistas se sigan dividiendo, eso nos conviene como morenistas. Comenta René Moreno eh, Michimani. Dice: mmm, uy, no, te ofende, horrible. Perdóname, René. No voy a leer esto al aire. Quien quiera leerlo, pues se puede meter. ¿No? hay libertad de expresión pero también deben de haber que, respeto y también bien recibidas ¿eh? la verdad es que no nos como te digo ni me duele ni me intimidan, ni me ni, ni me van a frenar al contrario me, me llenan de más ganas para seguir dando la batalla eh, de acuerdo, dice Fabián, eh, vuelve a comentar, Geno 2024, gobernadora, te pone, y entonces, bueno, ahí ya leí los comentarios, los que no, obviamente no los voy a leer porque es una falta de respeto, y aquí lo que hacemos en este espacio es respetar. Hay libertad de expresión, pero siempre con respeto hacia las personas. Y también, Geno, bueno, la, la, agradec la agradecida soy yo, eh, te comento también... Eh, eh, pedí la entrevista a Augusta, ¿no? eh, a alguien de los directivos del PAN Y, y pues hasta el momento nadie, ¿eh? pero pues este espacio está abierto Tú me tomaste la llamada, te lo agradezco Para que la gente se entere de qué está pasando en Acción Nacional Por viva voz de quienes están viviendo esto, ¿no? que son los líderes de Acción Nacional Pues te agradezco mucho Genoveva y seguimos en contacto Seguimos en contacto, mi querida amiga, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Pues, muchas gracias por su compañía, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de Los Conjurados, pasa una excelente noche y sigue lloviendo y sigue relampagueando, así como en el aspecto, todo el espectro político sigue lloviendo y relampagueando, pues así está el cielo. Cuídate mucho, besitos, bye. ¿Cómo estuvo la clase hoy, Gladys? Oh, buenísima. Aparte, muy pesada, entre comillas, pero pues es que cuando no haces demasiado ejercicio, obviamente se te hace un poco más. Sí, acá un te poco más... lo te desquitas. Gladys es mi compañera, ¿no? Yo, cuando llegué, ella ya, ya estaba. Y me está diciendo Gladys que ya tiene un año en el CrossFit. ¿Cómo entraste al CrossFit? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué onda? Bueno, entré porque mi hijo me recomendó, él es nutriólogo y me recomendó que hiciera ejercicio porque estaba yo muy delgada, tenía poca masa muscular y parecía viejita. Me decía, mamá, ya pareces viejita. Tengo 63 años. Entonces, obviamente me pegó en el ego y, uh -huh. y me vine a hacer ejercicio. Y la verdad, en mi vida yo he hecho nada, ni nada, nada, nada de ejercicio. Sin embargo, ahora tengo mucha energía, mucha vitalidad, me siento muy contenta, me rinde más el día, tengo fuerza, lo que era algo que ya había perdido, de hecho, traía un problema de un esguince en la pierna izquierda y actualmente estoy súper bien. Es más, yo pensé que ni iba a aguantar, uh -huh. pero… Es que si estás, estás delgada, o sea, sí. eh, tu problema, dices, nunca fue el peso, no. ¿no? Pero te sentías cansada, ¿no? Falta de energía, mucho sueño, dormía demasiado, me sentía deprimida también, me levantó el ánimo, me, me, o sea, me hizo revivir otra vez me siento muy bien, me, me siento mejor, inclusive mi aspecto cambió físicamente, uh -huh. me pongo ropa y me siento que me veo mejor, este, uh -huh. la llantita, la pancita, que aunque estaba yo delgada, pero nunca falta. Ah, pancita, Ajá, ventana, No, ahorita bueno, ya no tengo nada, nada. o sea, estoy súper bien.